Hoy vamos a comer cochinillo ibérico confitado. Ya está cocinado, así que solamente tenemos que calentarlo. Y fijaos qué fácil es. Sacamos del congelador el día de antes. Lo guardamos en el frigorífico y el día que lo vamos a consumir lo sacamos tres horas antes para que se atempere. Pasadas tres horas lo sacamos de la bolsa de vacío. Y lo salamos por ambos lados al gusto. Precalentamos el horno a 230 grados por arriba y por abajo. Colocamos el cochinillo ibérico con la piel hacia arriba sobre la rejilla del horno para que reciba calor por todos los lados. Lo llevamos al horno y colocamos una bandeja vacía debajo para que recoja el jugo que suelte durante el cocinado y vamos a hornear el cochinillo hasta que la piel quede súper crujiente vamos a vigilar para que no se queme pero más o menos lo tendremos durante 30 minutos y este es el tiempo que tardamos en regenerar este cochinillo ibérico confitado fijaos qué sencillo pasados 30 minutos vamos a sacar nuestro cochinillo ibérico confitado fijaos qué pinta tiene y os queremos enseñar Cómo cruje guau ¡Wow, es espectacular bueno no os queremos ni contar cómo huele por aquí espectacular y en apenas 30 minutos ya tenemos listo nuestro cochinillo fijaos qué crujiente bueno y vamos a probarlo Wow, fijaos cómo ha quedado por dentro, súper jugoso, así que a vuestra salud. Mmm, guau, wow. está mm, increíble el sabor. Y fijaos el resultado, qué espectacular, con la piel muy muy crujiente, el interior jugoso, súper tierno. Y aquí tenemos también estos embutidos ibéricos, sin aditivos, de cerdos ibéricos criados en libertad.